Baking on the beat, on the beat. Niño que sale del pozo con el micrófono locos no hemos salido del puto colegio nos comen a polla, son monstruos es cosa nuestra, bolos y drogas de aquí está la costa lo que hemos hecho lo hicimos a posta lo hicimos a posta cuando tenga cheles no pienso hacerlo por cheles cuando Dilo compadre, todo eso que has dicho son putas mentiras No grabes armas en tu videoclip no las para todavía Harder, pero Espero disparo Los tengo a todos mirando y Es que estoy tirado para toda la topancho pancho, to pancho. Actúa, no piensas, no frenes, detente Están asustados, las frases que suelto les dejan preñados Y es que lo siento, me corro en su cara y los macho por tontos No estamos saliendo, tranquilo, de miedo hasta el cuello Confía en manito que vamos a fuego quemando su equipo Cargo, el pero diparo. los tengo a todos mirando Y es que estoy tirado,